...como instrumento para que no se produjeran escándalos, entonces lo mandaba a matar y asesinar. Sí, por ejemplo, aquí hubo una ¿Eh? pareja de esposos... Esa es la mamá de Ramfi, ese que anda sí, ahí... aquí hubo una... ...que se llevó un barco con muchísimo oro y sí, dólares claro, del Estado y no. del Banco de Reserva ¿y cuando, de la República cuando, Dominicana. Claro, ¿Cuándo hemos escuchado a este sujeto decir sí. que él... Eh, que él, no, él reniaga... Una... Una... Sí, claro, claro, que él reivindica, reivindica, claro. no reivindica eso, él lo reivindica, entonces... Claro. Reivindicar al sujeto implica reivindicar el, el, el Trujillo. No, no, toda la maldad. Toda la, toda toda la maldad. La dictadura. Es, es angelista. toda la ignominia. Eso es bueno que la, los macorizanos conozcan. Eh, llegó a matar mucha gente. No, aquí, que lo mandó a matar. Aquí una pareja, eh. Eh, Yanahuán Canaán, que era teniente, eh, eh, eh, le mató a Yanahuán Canaán y mató a su esposa, Pilar Baez. Sí, sí, sí. Que, sí. oye, vivió con él sí, sí, sí. Y, y y ella se enteró porque esta muchacha era bonita eh, quería que él terminara los amores pero era una enferma también una enferma pero imagínate tú no vas a enfermar y de Trujillo? Trujillo? Trujillo pero el papá de ese sujeto <risa> José Domínguez el papá de Ramírez sí, sí. que era coronel de, de, de, del ejército era un asesino también claro, o sea claro. es, es un género... o sea la prosapia o sea estamos hablando que la gente de la que él viene, Ramfis, era gente malvada, gente asesina, gente sin escrúpulos. Las entonces, entonces, ¿qué ha hecho Ramfis para que el pueblo dominicano pueda creer que él será distinto a de donde proviene? No, porque tú lo dijiste. Ese segmento que Aupa o que puede simpatizar por este sujeto, lo hace por dos razones fundamentales. Lo hace hastiado por el fracaso de esta partidocracia. Sí, sí. Y entonces, este, en desconocimiento. De la historia. De la historia. Entonces piensan que cuando él dice que va a hacer. Que va a meter en orden al país. Olvidan que ese fue el principal soporte ideológico. Del abuelo. Del la, de la abuelo. Del abuelo. De abuelo así mismo el orden, es. pero sobre y la que base no, del de atropello. Que no es el orden, de, de la, de la sangre, muerte. De la si persecución. No, de la. El autoritarismo, la intolerancia O sea, que... o sea ese, ese recurso Que ellos utilizan De que como esta partidocracia Que aquí hay delincuencia Y que hay que someter a la gente a lo... No, no es así Porque la historia lo ha demostrado En todos los países Era un régimen tan perverso que... chino, insisto sí. Y amigos televidentes Estoy en un programa que... de televisión, te llamo luego El teniente Amado García Guerrero Que se involucró en la conspiración para matar a Trujillo, era del cuerpo de ayudantes militares de Trujillo. ¿Y por qué, Amado García Guerrero, para que ustedes tengan una idea? ¿De sí. quién era Trujillo? Sí, ¿de quién era Trujillo? Y su, y su régimen. Él tenía amores con una muchacha, apellido peroso, de la romana. Y entonces, supuestamente, que, que un hermano de la muchacha era anti antitrujillista. Y le prohibieron, queriendo a su muchacha... Que se iba a casar Como con él. Que, los... que terminara con la muchacha. Y ustedes saben lo que hicieron con ese joven teniente de que para que él demostrara fidelidad, su fidelidad al régimen, lo llevaron a un centro de prisión donde había un grupo de prisioneros y tenían un grupo de prisioneros encapuchados. Y le dijeron para que usted demuestre fidelidad, mate ese prisionero, oigan esto. Y él en una situación como esa y lo que se representaba ese régimen Para evitar que lo mataran a él Mató al prisionero y resultó que cuando le quitan la capucha Era el hermano de la el novia, hermano de la novia sí. El hermano de la novia ¿Ustedes creen que eso lo puede hacer nadie? Que, que no que, sea un desquiciado Un desquiciado un, un perverso al más alto nivel Pero además hay otro... otro... Recursos que también quieren utilizar Los neotrujillistas Que es lo que tiene que ver Con además de, de, del llamado Orden entre comillas Que se señalaba el chino Es lo del asunto De de la, de la las propiedades De las fundaciones de instituciones el despojo, Pero todo era de quien Era un despojo completo Total, todo era de Trujillo Todo era de Trujillo, todo era de Trujillo. Pero tú no Y de oye, su familia no oye el lema. La república Dios, entera Dios y Dios Trujillo. y Trujillo de tal manera, señores, que este día de hoy, 28, nosotros traímos o trajimos a colación eh, la matanza perpetrada por este, eh, pudiéramos decir, genio del mal. Porque Ay. hay mucho que hablar todavía en la República Dominicana de presencia trujillista en el imaginario de muchos sectores conservadores, incluso gente de poder económico y militar. Y mientras el pueblo dominicano no sea capaz de entender la conveniencia política e histórica de que el trujillismo sea definitivamente enterrado, entonces vamos a estar lamentablemente padeciendo toda esta antidemocracia Toda esta manipulación, todo este clientelismo político, toda esta, eh, pudiéramos decir también, ignominia a que nos han sometido los partidos tradicionales que lamentablemente no se han podido zafar y que son en lo con, son, esencial y que son continuadores. del neotrujillismo. Exacto. No, son, no, continuadores no, porque son de continuadores de Balaguer. Claro. Tanto el PRD que padeció tanto persecución... Del mismo balaguerismo. Como el PLD. Como el PLD terminaron a los pies de la práctica histórica de neotrujillismo que encarnó Joaquín Balaguer. Así es. Y que se expresó en dos componentes fundamentales. La corrupción para comprar conciencia y para oscurecer. Y también el clientelismo político desde la dádiva que fue Trujillo que lo No reporta en el, el amigo